Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí en casa de Silvia, ella está en la costa y nosotros con nuestro video curso, con nuestra clase online. Me pareció una linda oportunidad para extendernos un poco sobre la vida del corazón. Este material que te decía el otro día lo podés bajar de unplandivino.net es un portal en donde están estos tres libros en uno que es la Vía de la Maestría y el primero de esos tres libros es el que estoy compartiendo en grupos presenciales y también por WhatsApp que se llama La Vía del Corazón Este material de La Vía del Corazón consta de 12 lecciones piden que hagas una lección por mes que lo leas que lo escuches, están ahí en ese, en ese portal todos los audios grabados por una persona que se llama Iván y vas a poder como dice el material, dejar que estas palabras aterricen en vos que aterricen y que tengas la firme intención de hacer que estas palabras te ayuden a ser en tu realidad en tu vida cotidiana una manifestación madura de la mente de Cristo me encantó la intención y estoy con este material el pájaro está muy contento estoy con este material desde el primero de enero de este año trabajando en mi realidad por hacer que estas palabras aterricen y tengo una muy buena vibra con esto eh, para los estudiantes de un curso de milagros vamos a encontrar muy familiar todo el material que habla porque también acá es una, eh, es por autodictado interno, es un mensaje de que nosotros creemos que es nuestro maestro, que es Jesús, que es también el que nos habla de primera persona en un curso de milagros. Así que, bueno, voy a compartir eh, este comienzo de, de la vía del corazón para que puedas tener un poquito más de elementos para sumarte a estas dos elecciones o para escuchar los audios o para bajarte el libro, o sea, lo, lo que sientas, lo que te parece que en este momento está bueno para vos. Bueno, lo primero que nos dice Jesús en este material, en la lección 1, nos dice, yo no vengo a enseñarles, vengo a amarlos. Deja que estas palabras aterricen, entonces en tu conciencia, en tu experiencia no viene a enseñarte viene a amarte hasta que elijas desde lo más profundo de tu ser dejar de lado toda ilusión a la que le has dado crédito hasta ahora o sea, viene tal cual como venía en un curso de milagros a despejar los obstáculos que te impiden amar te lo dice así en los primeros párrafos de este material. Vengo a amarte, no a enseñarte. Hasta que elijas, ¿hasta cuándo te va a amar? Hasta que elijas desde lo más profundo de tu propio ser, dejar a un lado toda ilusión a la que le has dado crédito y recordar la única verdad con mayúscula que es verdad ¿cuál es esa verdad? que somos un espíritu, que estamos viviendo una experiencia humana y el primer axioma que tiene este material y del cual nos olvidamos y por eso creemos en las ilusiones es que no puede pasar nada en mi experiencia sin que, yo, sin que yo lo vaya a pedir en algún lugar siempre pedimos lo que va a pasar dentro de un instante lo que pasó hace un instante y lo que va a seguir pasando mañana si es que estamos todavía respirando acá en este cuartito así que te pide que te ayudes con una respiración y yo es hoy te digo, ya que estamos compartiendo esto, no anotes, no escribas, deja que estas palabras aterricen en voz, deja que la respiración profunda y consciente haga efectos en tu cuerpo y que puedas, en esa situación que estás viviendo hoy, exactamente hoy, que como dice este material, es un momento extraordinario en tu vida, no hay momentos ordinarios, este que estás viviendo si supiéramos vivirlo en gratitud y en conciencia es extraordinario para cada uno de nosotros bueno, entonces seguimos compartiendo la primer parte no vengo a enseñarte vengo a amarte, ¿hasta cuándo? hasta que por vos mismo o vos misma decidas amarte decidas reconocer quién sos, el amor que sos y puedas hacer esto que estoy haciendo yo por vos amarte genial sigue diciendo el gran secreto es desde luego que en este estado de la realidad que elegí, elegís estar en este cuerpo el gran secreto es que en este estado de tu realidad ya que todas las cosas no son sino modificaciones temporales de la energía única fundamental que has llamado Mente de Cristo, el gran secreto es la descendencia del Padre. Esto insiste mucho que somos un hijo de algo superior, que estamos acá imitando, co-creando todo lo que nuestro Padre hizo. hizo y que no lo hacemos completamente porque le prestamos atención al cuerpo, al personaje, a nuestro deseo de ser especial y así quedamos dice vengo a donde ustedes eligen estar y si eligen abrir ese lugar en el corazón y en la mente en el cual se puedan comunicar directamente conmigo también ahí los voy a encontrar así que tomamos una inspiración profunda y sentimos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que las palabras que voy a extender en esta clase que hacemos puedan llegar a ese lugar y te puedas encontrar con él dice entonces reconoce que eres un ser infinito la descendencia de tu padre has elegido de deliberadamente participar en este cuerpo en esta forma de experiencia y has convocado hacia vos mismo todo un aparato sensorial del cuerpo ojos, oídos, tacto mediante el cual filtrar las energías del dominio físico aprendiste a estar en el cuerpo este es el coche y estás manejando tu experiencia con el coche vos sos el conductor la descendencia de tu padre y para poder, ¿para qué hacemos esto? para poder oír las vibraciones que baten las cuerdas vocales creando palabras que portan ciertos sentidos para todos y cada uno de vosotros y cada uno de vosotros pueden colorear sus sentidos de acuerdo y ahí se subraya de acuerdo a las percepciones que hayan elegido valorar tomamos una inspiración profunda Decimos que él está acá con nosotros, que se viene a encontrar hoy con nuestro corazón Esta es la vía del corazón que estamos compartiendo Y viene para decirnos que en este lugar que creemos estar En este momento de tu experiencia y de la mía y de este punto de unión que estamos teniendo juntos En este momento tenemos un equipo sensorial perfecto Que elegimos traducirlo en palabras en colores, así como estos que me rodean, maravillosos, así como el canto del pájaro que nos acompañaba recién. Los sentidos los tenemos para cada segundo, para a cada instante, estar valorando lo que elij elijas valorar. Imagínate, cierra los ojos y respira, cómo sería tu día si valoraras con este equipo perfecto de sentidos Poner la atención en la belleza En la bondad En eso que siempre decimos y que la maestra dice mucho El bien siempre está ¿Estás viendo el bien en cada situación de tu vida? ¿Estás viendo el bien en tu cuerpo en este momento? ¿Estás viendo bien el bien en tu experiencia en este momento? Maravilloso tenés un equipazo sensorial para valorar y para enfocar tu energía únicamente en el bien vamos a aprovecharlo y no nos distraemos esto así comienza la vía y hay una lección, la número 3 que como nosotros estamos en un curso de milagros en el cuarto repaso diciéndonos todos los días mi mente alberga solo lo que pienso con Dios mi mente alberga solo lo que pienso con Dios sin darnos cuenta que no podemos repetir como loritos mi mente alberga solo lo que pienso con Dios si le permitimos a otros pensamientos que entren ahí en ese equipo sensorial perfecto que tenemos ese equipo que está ahí para amar y que nosotros podemos utilizarlo para lo que elegimos no tenemos problema de elegir diferente entonces dije, vamos a llevar al curso que en la lección número 3 que se trata del perdón, de este material vamos a elegir hablar un poco de proyección Sabes que hay dos procesos en el ser humano y no hay más en este equipo perfecto que somos uno es extender amor ¿viste los rayos de Jesús de la misericordia? bueno, eso es lo que vos podés estar haciendo porque él no dice que vos no sos él Vos sos la imagen y semejanza de quien fuiste creado Y estás acá para eso, para extender tus grandes rayos Eso se llama extender el amor, compartir el amor Pasar por alto los errores ajenos Vivir, como tenemos con el celo modo avión Vivir en modo perdón Pasar por alto todo, o sea, valorar más el color de las experiencias que los errores que cometemos nosotros o los otros entonces esa ese es una, una posibilidad extender amor con los grandes rayos y la otra posibilidad que es donde estamos todo el tiempo es el modo ego modo personaje modo ser especial modo yo y mi historia esa máscara llena de disfraces que nos ponemos están todos ahí para manifestar que yo nací en un país que yo nací en un día que soy de tal signo que voy a irme de este plano que hay carencia de esto, que me falta esto que tengo que hacer esto porque entonces yo si hago qué, porque debo qué, porque tengo qué bueno, vos sabés lo que es la experiencia esa experiencia del modo ego o del modo personaje es la experiencia de la proyección que tiene todo un sistema, una estrategia que hace un patrón en tu vida y de ese patrón habla Jesús en la lección número 3 de la vía que es justo está dedicada al perdón a ese modo en donde te, te invita a vivir tu vida como una bendición y como una representación de lo que pediste venir al cuerpo para aprender a amar, para despejar los obstáculos que te impiden amar entonces, cuando proyectamos hay dos premisas que están escondidas, nos dice, nos dice este material. Y mirá qué bueno que lo veamos, lo veamos juntos y de esta manera. La primera premisa es que doy por hecho que existe el mal. Cuando yo proyecto y hago juicios ahí afuera, yo estoy diciendo que existe el mal porque veo, señalo y digo fulanito es tal cosa, fulanita es tal cosa y puedo ver el mal con la proyección en otro o cuando ya me doy cuenta que esa idea está en mí, también en mí pero doy por hecho que existe el mal doy por hecho que hay cosas erróneas doy por hecho que podremos actuar de otra manera que no es lo que estamos haciendo y la otra premisa es que existe una realidad distinta a la de Dios o sea nos bajamos de la mente espiritual de que todas las mentes están unidas de que todo lo que pensamos afecta a todos que es muy lindo, que somos un espíritu que vivimos una experiencia humana que por los órdenes del amor tenemos un árbol vinimos a sanar memorias antiguas todo piripipi piripipi piripipi pero mientras nosotros podamos sostener la premisa de que existe el mal y de que hay algo que Dios no lo creó vamos a estar proyectando todo el tiempo o sea que ¿cómo rompemos el patrón este de proyectar? lo primero que nos dice este material es con compromiso me comprometo me comprometo a vivir el modo perdón a que el perdón sea mi decisión siempre y también que el perdón sea mi voluntad, que no tenga otra voluntad y otra decisión que perdonar. ¿Qué cosa? Todo. Y perdonar con el sentido que nos habla acá, cambiar mi percepción perdonar no significa seguir viendo que el otro procedió mal entonces yo como soy tan buena y soy superior y estoy haciendo la vía entonces yo voy y lo perdono no, eso no es el perdón del que habla acá ese perdón es el humano acá está hablando del perdón energía esa energía sutil que te hace respirar profundo cuando estás viendo que vos o el otro te equivocaste y que simplemente tenés que aprender a colorear la experiencia sacarle los colores grises y ponerle brillantes a poner el canto de este pajarito en todo lo que sea tu experiencia acordarte de este canto del pajarito y pasar por alto esa energía sutil que es vivir así en esa energía del modo perdón o a veces Decíamos hace un ratito que a veces uno se saca y se olvida de todo esto y puede entrar en la personalidad y decir cosas que no tienen nada que ver con el amor. Decir cosas que no se condicen con esta energía sutil del perdón. Pero ahí también hay que hacer un cambio rápido, de modo, y decir me fui, fui del camino, vuelvo, vuelvo a tomar la senda, respiro hondo tener presente que si elijo el patrón de proyectar y de creerme de que existe el mal lo veré para otros y lo veré para mí y si elijo creer como estrategia que hay algo que pueda vivir en mi experiencia que Dios no lo creó lo voy a vivir así que perdonar es mi compromiso diario, es lo que pido cada día cuando a la mañana le entrego este día a Dios, es el regalo que yo le hago dejo de ser media y te dirija a él porque yo no sé cómo dirigir mi vida por mi cuenta tengo más o menos idea de tres o cuatro cosas que voy a hacer en el día pero si no las puedo hacer o si tengo que hacer otras las hago porque se me dirá qué tengo que hacer a dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar ¿y a quién le tengo que demostrar mi amor en el día de hoy? nos mandarán a las personas indicadas para que nosotros demostremos el amor y para que nosotros podamos, demostrando, sentirlo y seguir per percibiendo esa energía sutil de que está todo bien y que el bien siempre está te traje acá unos puntos que dice ¿Cómo rompemos el patrón de la proyección? ¿Cómo hacemos para romper en nuestra vida y comprometernos con el perdón que es una decisión y es mi voluntad? Primero de todo dice observo lo que pienso No podemos repetir como un loro mi mente alberga lo que pienso por di con Dios y a los dos minutos estar pensando cosas que son contrarias al amor o que tienen que ver con la realidad que me toca vivir, en donde yo hago un acopio de todo lo que viví en el pasado, elijo un par de cosas que me salieron bien, las traigo al presente y entonces creo que voy a tener un futuro eh, mejor que el futuro que voy a tener si yo no aprendo del pasado. Y estamos haciendo más de lo mismo y seguimos enredados en el bucle, en el patrón, creyendo de que un día hice algo malo, que hoy puede haber algo malo, y que seguramente si no me cuido, mañana voy a vivir exactamente lo mismo que es malo. Observo lo que pienso. Ese sería el punto número uno, que es uno de los principios de un curso de milagros. Mente alerta en favor de Dios. Y acá nos lo dice así. Observa lo que piensa. Observa lo que piensa. Estate con vos. Estate presente en tu mente. Y recordá que sos un creador deliberado de tu realidad y lo que estés pensando hoy lo estás manifestando en un rato. Ojo con lo que pensamos. Es un momento de la humanidad donde ahí al toque vas a haber manifestado eso que pensaste. Sin juzgar que sea bueno o sea malo. Así que deliberadamente observa tus pensamientos, observa tu realidad de hoy, que va a ser la segunda parte que vamos a compartir ahora. y fíjate qué albergás en tu mente, qué pensamientos amorosos tenés en tu mente y pasalos, tamizalos por esa energía sutil del perdón si no estás pensando adecuadamente pedí corrección para tu mente, pedí que el Espíritu Santo borre y limpie tu mente de todas las ideas que jamás pensaste Abre, albergar en tu mente segundo punto escucho las palabras que digo viste que hay uno de los acuerdos de Miguel Ruiz que dice, sé impecable con tus palabras los grandes maestros de la humanidad y Silvia Freire dentro de ellos te dice ¿eso que estás diciendo es lo que querés para vos? no, no hacemos así enseguida no, no eh, hemos aprendido y nos ha disciplinado y ya no venimos a contar desgracias nos pasan a veces cosas que no son muy agradables y no las contamos porque sabemos que las hemos pedido, eh, nos detenemos a ver cómo lo hice, cómo lo puedo remediar y cómo hago para verlo de otra manera. Pero no agrandarlo porque si lo contamos con las palabras, le damos forma y las palabras pueden ser ventanas o pueden ser paredes para nuestras relaciones y para nuestros estados de ánimo. Así que observo lo que pienso el número uno y el número dos observo lo que digo, escucho lo que digo me escucho, me grabo sabes que mucho tiempo las alumnas de Silvia grabábamos nuestras conversaciones y nos ha sido de mucha utilidad porque sabes que, hablas de una manera con tu hijo y hablas de otra manera con el, con el chico con la, con la persona con la que te contactas como la pareja y hablas de otra manera con tu jefe y hablas de otra manera con una amiga y hablas de otra manera con vos mismo todo el día, tucu, tucu, tucu, tucu o sea, tenemos distintos diálogos y tenemos distintas máscaras y disfraces para exponernos con unos o con otros. Yo me encontré en una parte de mis 30 y pico, 40 años que tenía una relación bastante jodida con mi hijo varón, haciéndome la víctima. Y si no me hubiera escuchado, nunca me hubiera dado cuenta y hubiera puesto atención en ese rol de víctima que hacía, por supuesto, que mi hijo era la guardia porque a qué hijo le puede llegar a gustar una mamá ve, de todo lo que te pase pero cambiaba la voz eh, ¿cómo estás Miriam? me preguntaba un amigo bien, bien, acá estoy o, o sí, mirá, no estoy tan bien pero una manera, un tono de voz y después te habla tu hijo te habla tu hija esa con la que querés pobrecita mamita que te digan y decís, ¿cómo anda? y bien, sabes que me duele la cabeza o los análisis no me salieron bien o no sé qué voy a hacer con esto no sé cómo voy a vender esto y te agarra el patrón de la víctima ni lo uno ni lo otro pero todo tiene que ver con este segundo punto escuchate escuchate y conocete observá lo que pensás observá lo que decís tercer punto sentí las emociones en tu cuerpo ese es un gran, un gran mensaje que recibís de tu experiencia, saber cuando el cuerpo te indica una señal que te, te, te dice que, es, que ahí hay un pensamiento erróneo, que ahí estás a punto de reaccionar, ojo ojo con lo que sentís en el cuerpo, si se te anuda la garganta, si se te oprime el corazón, si transpiran tus manos eso te está dando una señal que tiene que ver por supuesto con tu infancia con tu niña trabaja, hace con eso algo con esa energía pensás, observás el pensamiento hablas, escuchás tus palabras y sentís y tocas en tu cuerpo la emoción que querés mandar expiar desde la causa cuarto observo después que tengo la emoción mi cualidad reactiva ¿Cómo aprendí a reaccionar siempre de la misma manera? Sabes que hay un patrón de reacción? Que no te ayuda a responder frente a lo que te pasa con amor Porque siempre respondemos de la misma manera Hay una cualidad reactiva en todos nosotros Aprendimos, y estos son los dramas de control de nuestra infancia De acuerdo a cómo nos relacionamos con mamá, con papá A reaccionar de la misma manera Por ejemplo, yo huy, huyendo Yo me voy de las situaciones, ahora no ahora me quedo, como ya sé que es una reacción, una cualidad reactiva, cuando Miriam quiere irse, me quedo y me va bastante bien ¿eh? me va bastante bien, no yéndome de las situaciones que a veces me dan muchísimas ganas de irme ya me fui de tantos lados de tantos lugares, de tantas parejas de tantos trabajos entonces ahora, no más porque ya sé que es mi cualidad reactiva ¿sabes vos cómo reaccionás? ¿Sí? hay gente que reacciona huyendo, hay gente que reacciona atacando, hay gente que reacciona oprimiéndose es muy importante que observes este cuarto punto del que nos habla Jesús acá en, el, en, el, en la lección número 3 que es observar tu cualidad reactiva y después vamos a la sanación el punto número 5 me uno al Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo para mí, que fui toda la vida atea Y que no, no entendí mucho de religión El Espíritu Santo es la parte de mí misma que entiende Que es la mediadora entre lo que me creó y este cuerpo Algo que está fuera de todos los juicios personales y todo lo demás Entonces, Espíritu Santo sana mi mente Quiero entender con, esa, con ese entendimiento, valga la redundancia. Quiero pensar como piensa Dios. Quiero albergar en mi mente solo lo que pienso con Dios. Y por último, desde ahí, cuando te unís a esa energía del Espíritu Santo, contempla nuevamente todo eso que tenías ahí, que estabas proyectando, y míralo con un modo inocente, con el modo de la verdad lo pedimos como es el primer axioma de este material todo lo que vivo en alguna medida yo lo pedí lo pedí para experimentar vivirlo de otra manera si lo estoy viviendo con angustia o lo pedí para experimentar vivir con amor porque en otras oportunidades no supe vivirlo con amor y después de la proyección te traje para compartir algo que nos dice acá en la lección número 3 que dice esto es una escuela es una escuela en donde yo puedo en mi experiencia y vos ahí en la tuya vivir constructivamente me encantó esta palabra ¿eh? cerrar los ojos respirar conscientemente y recibí esta invitación vivir constructivamente vivir constructivamente porque vivir destruyendo ya aprendimos es el patrón de la proyección, donde ponemos allá afuera, donde nos vamos de la película, donde no nos hacemos responsables de lo que estamos viviendo. Eso no es vivir constructivamente. Estamos en una escuela. Lo decimos, ¿viste? Ay, sí, porque esto es una escuela, vinimos a aprender. No, vinimos a vivir constructivamente. ¿Querés aprender? Viví constructivamente. Construí, no destruyas. Y para vivir constructivamente, el perdón es aplicable a todo lo que experimento no, no es a esto sí y a esto no esto me gusta, este me gusta, este no me gusta no, el perdón es aplicable a todo a todo lo que estás viviendo y podés preguntarte entonces si estás en la escuela y si el perdón es aplicable a todo lo que estás viviendo esta pregunta que me encantó y me la hago a cada rato ¿Qué te está enseñando este momento? Cerra los ojos, cerrar los ojos, recordar lo que estás viviendo en el día de hoy, sin hacer juicios. Estamos en la escuela, estamos viviendo esta situación y date tiempo, no para responder intelectualmente ¡Ay, sí, yo sé porque mi mamá, mi tío! Ya estoy harta de mis propias respuestas intelectuales Estoy llena de libros y llena de respuestas Deja que las palabras estas aterricen en vos y percibí la energía del perdón, esa energía sutil y decite para tener una respuesta espiritual en el día de hoy que no tiene por qué tener una forma, ni una frase, ni un concepto. ¿Qué me está enseñando este momento? ¿Qué me está enseñando este momento? Bueno, te doy una pista porque también Jesús en este material nos las da. Lo que más te está enseñando este momento es que elijas paz. Fíjate y el perdón está en todo, es aplicable a todo ¿qué te puede enseñar este momento que estás viviendo? cualquier situación que estés viviendo y que elijas paz por encima de la guerra por encima del conflicto esa es una de las premisas y por supuesto que elijas perdonar lo que han sido tus elecciones lo que has querido ver lo que has querido pintar de gris cuando era color fucsia lo que has querido pintar de triste cuando si querés y si lo das vuelta puede ser en la puerta de algo una cosa maravillosa en tu vida perdonar lo que han sido mis elecciones y es sobre todo esas elecciones en el que en este momento tanto vos como yo estamos en guerra hay elecciones que hemos hecho de mirar a alguien o de vivir algo o de decir que sí o que no en nuestra experiencia, todos en esta experiencia tenemos alguna pelea interna por cosas ahí que estamos en guerra con nosotros mismos y entonces te pide que elijas perdonarte perdonar justamente esas elecciones que te hacen ponerte en guerra a vos con vos bendecir tu vida a eso te está enseñando este momento, a bendecir a ver el bien por encima de todo y obviamente a dejar de comparar tu experiencia con la mía, ni con la de él, ni con la del otro porque son todas experiencias distintas si bien estamos todos de regreso al hogar, si bien estamos todos aprendiendo a hacer una manifestación madura de Cristo todos lo hacemos con un libro distinto, un libro de la ley diferente el libro de la ley, aquel que tanto nos recuerda a Silvia Freire, que fue grabado como constitución en nuestros primeros siete años. Ahí dijimos cómo iban a ser los hombres, cómo iba a ser el amor, cómo iba a ser trabajar, cómo iba a ser el físico, cómo iba a ser el espíritu, todo, todo, todo está decidido en ese libro de la ley. Y cada uno de nosotros tiene un condicionamiento que trascender de acuerdo a ese libro de la ley. Así que te invito en la clase de hoy que te respondas espiritualmente qué te está enseñando este momento Que podamos trascender de ese librito que tenemos escrito en la mente Que podamos verlo de otra manera Y que aprendamos a hacer todos estos pasitos de este momento que es lo único que hay Aprender a elegir paz y aprender a perdonarnos todas las elecciones Que estuvimos haciendo hasta el día de hoy Que no nos proporcionan paz y con las que estamos en guerra todo fue correcto para llegar hasta acá, hasta esta clase quedamos por terminada y le mandamos un beso grande a Silvia en donde esté que seguramente nos está mirando, te extrañamos y el martes estamos juntas acá. Chau chao.